ya que el almacenamiento en línea promueve la consistencia de los archivos. Para los académicos modernos, la construcción social de conocimiento a partir del trabajo colegiado en plataformas digitales optimiza tiempos, legitima el producto y facilita la colaboración. En relación con saber socializar y colaborar en entornos digitales, cualquier académico debe saber crear grupos de trabajo en redes sociales o mensajeros instantáneos para la discusión con pares o estudiantes, así como para entregar tareas, disipar dudas o intercambiar información fuera del aula. Crear y consultar, como parte de su vida cotidiana, páginas web, blogs o canales en los que se difunde información útil para los docentes o la institución educativa. Debe administrar plataformas de aprendizaje distribuido, blogs o páginas de Internet para socializar información. Y debe usar herramientas para el almacenamiento e intercambio de información como OneDrive, Dropbox o Google Drive, que faciliten el trabajo colaborativo. El trabajo colegiado siempre ha sido un distintivo del académico universitario. La conformación de redes de trabajo, comunidades de práctica, el establecimiento de vínculos con colegas de otras universidades y la promoción de movilidad e intercambio académico son ejemplos de esta práctica de colaboración, legitimidad y solidaridad. En el entorno digital esto se ha amplificado mediante servicios de intercambio de información y de plataformas de socialización. Los académicos colaboran con colegas y estudiantes para elaborar y difundir productos académicos. Pero Internet no solamente potencia la colaboración entre pares mediante plataformas digitales, sino que también permite proyectar hacia una audiencia mayor los productos académicos que se realizan la elaboración y procuración de perfiles en redes académicas en las que se incluyen los artículos, capítulos de libros o libros de la autoría de los profesores es cada vez más común y la conformación de redes de colaboración se potencia. Mediante sitios como ResearchGate, Mendeley o academia.edu, los profesores universitarios pueden contactar con colegas de otras universidades con intereses similares y facilitar la lectura de su obra, el intercambio de productos académicos y la colaboración interinstitucional. Las redes sociales académicas son espacios que en lo virtual fomentan la visibilidad de los profesores universitarios y de sus productos académicos y que asimismo permiten al académico formar parte de redes de conocimiento de alcance global.